Pues ahora sí, bienvenidos a todos, a los que lo vean ahora, a los que se sumen después en directo. Bueno, no sé si te ha dado tiempo a compartir enlaces o esperamos un poco más. Y sí, bueno, los compartí yo aquí en el WhatsApp. Vale. Okay, ahora... Espera, Casi el... también damos tiempo a que, a que, sí, a que vayan entrando. Y... Y a ver si ya va todo bien. <risas> Ay, que eh, la Carol quiere entrar, espérate, que a ver si se lo puedo pasar. <risas> Porque en principio lo íbamos a hacer en el live, pero no sé qué, es que se desconfigura un montón. Sí, no es no muy... Hay... Seguro, yo prefiero Sí, una... y ya esta semana me dio un montón de problemas, dije, mira, ya no lo intento más. <ríe> y entonces por eso fuimos a lo seguro de, de hacer el live igualmente, pero emitir desde Zoom que se ve mejor, se escucha mejor. Y igualmente podemos estar, eh, somos multitarea <ríe> y estamos en, en muchos sitios. Bueno, te dicen que, que estás muy guapa, May, que tienes el cabello muy, muy chulo. <ríe> Ah, gracias, es que hoy día me lo solté, generalmente siempre me tomo el pelo porque tengo mucho, entonces hoy día lo <ríe> peiné, y se lo voy a dejar todo lo, lo más decente es toda la maraña, la tela araña, La tela araña, nunca mejor dicho. <ríe> Perfecto, bueno, pues nada, mientras va compartiendo la, las redes, pues lo voy a presentando así un poquito, que hoy estamos con mucha emoción porque bueno mañana vamos a hacer un nuevo círculo de Reiki a esta misma hora que están todos invitados Lo vamos a hacer en zoom se va a compartir en youtube eh, y y bueno, como al final siempre nos liamos un montón a hablar el día del círculo, dije, bueno, volví a invitar a, a Mai el día anterior y así charlamos un poquito más detenido. Eh, porque bueno, ahora cuento una anécdota que nos pasó a las dos muy curiosas. Y bueno, que siempre es un placer oírte hablar, a una hermanita de, de camino, una hermana de luz. Y... Y bueno, que está detrás de, de mil cosas, ¿no? Ahora ya la empezamos a ver un poco más por delante, ¿no? De Agatán, de Giragana Reiki, de Hermana de la Rosa, y bueno, infinidad de cosas, pero bueno, nombro así las más afines con el tema que vamos a trabajar mañana en el círculo de Reiki. Eh, que, bueno, que cualquier persona tenga Reiki o no, está invitada a participar, por supuesto, a recibir y compartir un poquito de energía y de amor. Eh, y en este caso, pues enfocado pues, al tema de el balance de la energía femenina y masculina, sí, aunque bueno, luego lógicamente ya sabemos que muchas veces la energía luego va donde nos hace falta, ¿no? Pero bueno, en principio esa es la idea que nos llamó a juntarnos en esta ocasión y luego ya veremos qué va, qué va saliendo por ahí. Y, y entonces, bueno, fue muy gracioso porque más o menos conozco... Te conozco como hace nueve meses, ¿no? Y hace poco descubrimos que yo estuve durante, no sé, pues, varios años haciendo círculos de Reiki Dagartan en vivo, aquí en Galicia, en España. Y el otro día nos enteramos, estaba ella buscando, viendo la base de datos, no sé qué, y de repente te dice, ah, ¿sabes? vivo. Si estás aquí, ¿no? Fue muy gracioso. Pero bueno, estas cosas que tiene la vida, al final, quien se tiene que conectar y encontrar en algún momento, más o menos consciente, pues pues pasa, ¿no? Pero bueno, me hizo mucha gracia y, y bueno, y así aprovecho para aclarar algo, porque me lo preguntaron el otro día, porque yo hace así como un par de años eh, bueno, pues yo me dedicaba sobre todo a hacer sesiones y cursos de Reiki a lo que más hacía y un día dije, no lo voy a hacer más y todo, bueno, fue así como el boom, ¿no? Y Me decían, pero es malo, yo no, no, no es malo simplemente que a mí ya no me toca, ya no es mi camino, no voy a decir de esa agua no me veré porque nunca se sabe lo que va a pasar, pero yo en aquel momento tenía que soltarlo, ¿no? Me costó un poco, pero bueno, lo hice, lógicamente, a la gente que tenía empezado cosas los seguía acompañando, por supuesto, pero no admitía cosas nuevas. no Y bueno, el tiempo no sabes muy bien por qué, pero era lo que yo necesitaba para poder expandirme y para poder abrir otras cosas, porque si no iba a estar muy entretenida y no me abría lo nuevo, no un poco, por lo menos en mi caso eh, personal. no Entonces, eh, precisamente, pues hace poco bueno, pues algo me dijo, ya es el momento de que vuelvas de nuevo con el Reiki, ¿no? Y, y bueno, y precisamente pues tuve una actualización, bueno, más que una actualización, como recuperar una parte que para mí había estado perdida o oculta o velada, por así decirlo, ¿no? A decir, lo viejo es lo nuevo, ¿no? Y, y bueno, con esta casualidad, pues precisamente hablando con, con ella, pues tuvo un proceso parecido y bueno, y de aquí, bueno, pues empezamos a a ser más conscientes ¿no? de, bueno, pues ambas eh, tejemos redes, <ríe> estamos ahí un poco, pues yo antes lo hacía más a nivel local y ahora estoy empezando un poco más a abrirme, eh, pues, eh, con otras zonas de España, del mundo, ¿no? Bueno, ya lo estaba haciendo, pero lo hacía yo sola, ahora lo hacemos en, en red, ¿no? Y colaborando con, con otras redes y viendo, pues, de aquí a ver qué va llevando y cómo vamos entre todos un poco, pues, creando y tejiendo esta, esta nueva tierra, ¿no? Pero bueno, que no me quiero liar más, que tenemos muchas ganas de, de escucharte y así que quién mejor que tú para, para presentarte con, con tus palabras y contarnos un poquito, pues eso, pues, pues tu sentir, ¿verdad? Pues bienvenida a este, a este espacio. Muchas gracias, ¿sabes? Bueno, a mí no me digan que tengo la palabra porque si no, no me callo más. <risa> A mí en general hablar me encanta, yo fluyo, a mí la palabra no se me hace problema Lo que siempre me complicó fue el estar en pantalla Durante mucho tiempo yo hice radio, entonces estaba súper acostumbrada a hablar Pero esto de la pantalla me, me genera un poco, toda, todavía me, me cuesta y ya este año definitivamente he salido un poco más y, y la gente me, me ha visto y me dicen ¡Ay, eras tú tras bambalinas <ríe> Sí, este personaje <ríe> era el que estaba ahí en la, el, el, el araña del rincón, como me dice Carol, ahí en el rincón. Pero um, siempre haciendo cosas. Bueno, presentarme a mí nunca se me ha hecho muy fácil, pero básicamente y en, un poco en, en contexto de lo que vamos a tocar para mañana... Yo soy Mayra, el resumen, mi nombre siempre me han dicho May, y el nombre Maga está ahora en internet, pero mmm, en realidad no tenía que ver porque a mí me gusta o ejecute mucho la magia. El mundo de la magia es algo que muchos conocen, muchos años llevo trabajando en magia, pero Maga es, mmm, son las dos iniciales de mi primer y mi segundo nombre, entonces yo las junté porque me falsificaron el perfil en muchas redes sociales. Entonces ya estaba un poco... Eh, buscada con el tema de que el Burger está ocupado en todos lados y ya voy a usar maga Y como que de ahí se ha movido más la magia, fue como, oye, te empoderaste. <ríe> y ahí después salí yo y, hey, soy yo dentro del sombrero, esta soy yo. Pero hoy en día, a nivel un poco más de, de espiritualidad, más que de magia elemental, eh, estoy eh, trabajando con plataformas que ya tienen en realidad muchos años. Lo que pasa es que estamos, yo creo que, todos en actualización. Agartan tiene aproximadamente nueve años de vida, pero desde el año pasado a este, hemos estado en un periodo de transformación enorme que ha generado sus resistencias, muchos cambios, tanto de las coordinaciones, las actividades, redes nuevas, el hecho del COVID hizo que... Todas las actividades que de Agartam siempre fueron presenciales, se tornaron todas las plataformas online, entonces hemos tenido o llegada de muchas personas de países donde no estábamos antes presencialmente, entonces ha crecido mucho la red, y ha sido eh, experiencia súper enriquecedora. Y un poquito más ya enfocándonos al Reiki, eh, me pasó muy similar a lo que hizo Isabela, la verdad es que yo hubo un tiempo que remegué totalmente del Reiki, y tenía que ver mi reniego porque yo sentía que la energía Reiki no iba a la par de la evolución energética del planeta Tierra. Puede sonar un poco burdo, pero para mí era, esto te queda corto, no te da el ancho de trabajo, yo sentía que Reiki estaba siendo muy limitante, entonces la dejé de lado, me fui por otras áreas desarrollando otro tipo de técnicas energéticas, y me pasó exactamente lo mismo, un día determinado como que desperté y yo dije, oh, hay una actualización en el mundo del Reiki y yo me la estoy perdiendo, a ver, <ríe> y fue como enchufar la información y sentir que esta vibración energética del Reiki se había liberado de lo que yo llamo la um, energía reflectada, que tenía en el fondo que ver con este filtro que se producía en el campo astral y que la energía Reiki se estaba potenciando eh, con esta energía nueva de de energía adamantina, arcoíris, como la quieras llevar. Y que en el fondo, esa había sido siempre la idea del Reiki, pero no habíamos tenido la información correcta, porque por todo este tipo de entramados existenciales nos había llegado un pedacito, y había mucho más para trabajar y poder hacer. Entonces, ok, dije yo, vamos a rescatar el Reiki, porque dentro de todo es una herramienta que toda persona puede utilizar, es de fácil acceso, solo requiere corazón, disciplina, muchas eh, ganas de trabajar con uno mismo, porque eso también era algo que en su momento a mí desde el Reiki me incomodaba, que las personas siempre, ah, mandemos Reiki, mandemos Reiki, mandemos Reiki, y nunca se trabajaban ellos mismos, entonces yo en mi rebelión con el mundo también sentí que eso me chocaba y que en vez de tratar de mejorarlo, simplemente yo lo dejé enlo. O sea, hoy en día el enfoque que nosotros estamos haciendo desde Giragana y lo hemos eh, implementado ahora en la nueva red de Reiki de Abartham es el trabajo interno de las personas que facilitan el Reiki. Y desde allí, trabajar hacia afuera. Por eso han surgido estas nuevas formas de círculos de trabajo que, que antes no estaban en la red, que, que yo siento que nos une más, además retroalimenta las experiencias. Antes era... Desde mi perspectiva era un poco más simple, solo esto es la actividad y tú no te conectabas con las personas que estaban realmente trabajando, no estabas recibiendo la información. Y fue en esta actualización de base de datos, que yo no me había metido nunca en la base de datos de la red de Reiki, como que lo miraba todo por fuera, en toda la parte de Aberta, y después que actualizando dije, ¿qué hace Sabela aquí? <ríe> y me manda un mensaje, mentira. Iba a mandar el mensaje y sale Isabel en Facebook hablando sobre círculos de Reiki. Ah, no, dije yo, esto es señal divina. Y ahí le mando el mensaje, fue pues, mismo día, con una diferencia de minutos. Entonces yo dije, no, aquí algo tenemos que hacer y aquí estamos. Es, es, es maravilloso el universo. Pues, y yo lo encontré. Sí, es fantástico. Mira, hay dos cosas de lo que has dicho que, bueno, para mí están en el clavo, bueno, todo, ¿no? Pero que me gustaría destacar, por ejemplo, el trabajo interno, ¿no? Porque eso lo hemos visto siempre, ¿no? De hecho, el primer nivel de rey que normalmente se enfoca sobre todo más al autotrabajo. Entonces, mucha gente ya se queda ahí, ya no va porque no se pueden dedicar ni cinco minutos al día. Digo yo, Dios mío, ¿quién no tiene cinco minutos, no? Nos autoboycoteamos, ¿no? Pero una cosa de las buenas que tiene esta actualización es que es todavía mucho más rápido que antes. Es más, toda esa, como digo yo, esa base de datos, esa base de trabajo de todos los que hemos estado trabajando estos años y bueno, y los que estaban antes también, ha hecho como una especie de masa crítica que ahora hace que, bueno, que todo sea mucho más rápido. La energía fluye más rápido, las nación son más... A lo mejor tú estabas 10 años para ver una sombra y ahora viene uno y en tres meses ya despierta su don, bueno, mil cosas, ¿no? Y que, es, que es maravilloso. Y, y, y luego sobre lo que decías, ¿no? De, de, de cambiar el mundo desde dentro, ¿no? que muchas veces eh, tenemos esa impotencia de ay cómo me gustaría ayudar, pero esto es un conflicto muy grande. Y claro, lo que está afuera es reflejo de lo que está dentro, ¿no? como es afuera, es adentro, la ley de correspondencia. Entonces, claro, eh, trabajando en uno es una forma de cambiar al mundo también, ¿no? que a veces menoscabamos y no le damos la, la importancia. ¿no? Entonces, bueno, a mí son, son dos cosas que, que me gustan mucho y, por supuesto, el corazón. ¿no? Es decir, sí, estas herramientas que son las manitos son, son muy importantes, pero a veces incluso no hacen ni falta porque hoy en día es eso, corazón, intención, foco, ¿no? Y, y lo demás fluye, fluye totalmente, ¿verdad? Entonces es, es distinto, ¿no? No sé cómo lo es. Sí, bueno, eh, ahí ocupo, bueno, yo ocupo un poquito el concepto de estar solo con la Divina Presencia. Eh, porque una vez alguien me preguntó hace tiempo, bueno, y si por algunas cosas de la vida yo quiero hacer Reiki y pasarlo con mis manos, las pierdo, ya no puedo hacer Reiki. Entonces, fue como, bueno, no, la verdad es que no tiene nada que ver, porque por lo demás, aunque físicamente la mano no esté en el energético y la extensión queda igual, pero independiente de eso es el trabajo del corazón, nuestras manos son la amplificación de la energía nada más, entonces dentro de las otras técnicas que son un poquito más avanzadas a nivel energético en ese momento tenías las con las, con las que tú solamente con tu ser y estar en un lugar y una habitación ya estabas generando un foco de luz sanadora entonces perfectamente para mí era aplicable el reiki y yo no entendía por qué no lo querían aplicar entonces <risa> dije a, a la mala voy a crear un sistema eso también fue otra de mis ideas dije voy a hacer un, un sistema mío <risa> para... Eh, Incorporar esto que no estaba dentro de las escuelas más eh, puristas, quizás, en las épocas Reiki. Y lo otro que a mí me incomodaba y que hoy en día siento que ha cambiado mucho, es algo que comentaste, es que es el tiempo. O sea, a mí me fastidiaba, de verdad que me daba flojera, si yo lo reconozco, dedicar mucho rato a una sesión de Reiki. Entonces, yo estaba, ¿y ¿por qué esto no puede ser más rápido? Tiene que haber algunas formas, entonces... Siempre yo he sido muy atolondrada en ese aspecto. A mí todo me gusta para ayer. Y hay cosas que yo sé que requieren su proceso y sus tiempos. Pero hoy en día, con el tipo de energía que tenemos, podemos trabajar bastante más rápido. Y tal como dices tú, se ven los efectos energéticos en lapsos de tiempo muchísimo más cortos. Entonces, ahora el trabajo es como más incenso, más profundo, acotado en tiempo. Y, y a mí me gusta, y sobre todo lo que me gusta a mí, o, o a lo que me he querido dedicar estos últimos meses en el enfoque Reiki, hacia los niños. ¡Ay, qué lindo. Yo he estado muy enfocada en trabajar con los niños, en general en varios aspectos, porque a pesar de, mira, yo siempre digo que hay una dualidad. Nosotros decimos, los niños son grandes maestros, los niños son nuestros maestros. Y no les prestamos atención a nuestros grandes maestros, ni tampoco les potenciamos sus maestrías, como que los dejamos, ah, no, si ahora ya viene listo, y como que la gente no le hace caso a, a los maestros. Entonces, yo, desde mi sentir, yo dije, a los niños no los podemos dejar tan solos, hay que potenciarles esta parte, porque por más que vengan con todo adentro, si no se potencia, se va a perder de alguna forma. Entonces, he enfocado el tema del Reiki y... Más bien la espiritualidad, lo que le llamo yo las semillas. Y ahí estoy. Ay. Pero tú sabes, hago 50.000 cosas quisiera tener un clon para hacer 50.000 más. <risa> bueno, porque... pero está bien tener siempre una prioridad y la verdad que es muy, muy hermosa. Porque es curioso, porque a veces hay gente que, claro, que ve estos avances con miedo, ¿no? Porque dice, ay, entonces ya no va a hacer falta maestros me voy a quedar sin trabajo. Los maestros siempre van a estar ahí, simplemente va a cambiar la forma. Antes se tenían que decir todo y ahora es más bien, a lo mejor sabe más que tú el alumno, pero de, yo qué sé, tú naces con un poder pero no sabes cómo controlarlo, por poner un ejemplo, ¿no? Necesitas a alguien que te guíe, que te entrene, entonces siempre, va, siempre van a hacer falta. Bueno, por lo menos así mirando en los próximos años, ¿no? No sé, a lo mejor dentro de Kichimiles, pero, pero por muchos cambios que hay ahora es algo que va a seguir siendo, siempre te cambia la forma en que suceden las cosas, ¿no? y entonces es, es, es muy interesante porque y está esa nutrición no porque de tú ayudarles de semillar pero al mismo tiempo de aprender con, con ellos también que es muy muy interesante eh, y ahí te iba a preguntar algo pues se me acaba de irse Santo cielo pero bueno ya me vendrá no sé y, si... y algo como anécdota que a mí nunca me gustaron los niños y también un <ríe> cambio de suite que yo así niños alergia ¡ay! y ahora es como eh ¡Hey, niños <ríe> ¿Dónde están los niños? Y me costaba mucho vivir, verdad, a mí me costaba tolerar más de cinco minutos eh, los niños. Entonces eh, yo creo que el único niño que toleraba era mi hijo y, y el pobre hasta se me da cuenta que en algún momento yo ya empezaba con la alergia. mí también... me pasaba Pero lo Yo creo que también puede ser, no sé qué opinas, la alergia de la nueva tierra también es muy, muy así, de, de niños, de maternar, de alguna manera cada vez nos vamos impregnando más de ella y aflora esa parte que quizás teníamos un poco más dormidos, no lo sé. Porque no tan, tanto como tú, pero un poquito sí que he notado ese cambio también. Sí, bueno, yo creo que eso también es una cosa de gran influencia, o sea, desde la vibración de la tierra, más la conexión con este femenino, porque durante mucho tiempo, si bien es cierto, yo he amado y querido mi femenino, yo trabajé mucho más mi energía masculina. Esto también en el Camino de la Rosa que les comentaba yo ayer, yo trabajé más Camino del Dragón, más esta parte que sentía que me cojeaba hasta que me logré equilibrar. Y cuando sentí ese equilibrio fue como que hubo esta apertura también y en el fondo entender que este era un juego. Y que nosotros no somos más que niños jugando experiencias, entonces eh, me hizo sentirme muy en línea con los niños y verlos desde otra perspectiva. Y yo creo que tiene que ver, también sabe, con estos movimientos y cambios de, de lugar, porque yo soy muy gitana. Y en este país los niños eh, no son niños. Lo siento, interrupción online. pero bueno, también quiere participar, claro, ¿verdad? Es que si hablamos de Reiki, voluntaria number one para clases, sí. sí. ¡Ay, qué maravilla! De hecho, yo ella la inicié en Reiki, hace muchos ah. años, le hice una maestría de Reiki y le dije, tú vas a hacerme asistente con los niños. Y, sí. y me funcionaba súper bien los niños llegaban a terapia, a, a Reiki, y ella se sentaba al lado, hacíamos una activación y los niños jugando con ella recibían el Reiki. Ah, no, feliz Entonces, ahora ya está jubilada. <risa> Pero bueno, voy a hablar y dice, bueno, a ver si me llega algo interesante. ¿Quién dijo Reiki? ¡Ja, <risa> Ahora está como súper acostumbrada reiki. Los animales son maravillosos. Bueno, yo, mi gata, por ejemplo, la, la, cuando tenía perra, me pasaba lo mismo. Se ponía así, me, cuando yo me iba de casa, se ponía en la esquinita de reiki. Me guardaba el sitio. Era muy listo. Sí, sí. Ahora tengo una gata que, normalmente claro, realmente, claro, eh, escapan porque ellos no necesitan tanto. Tienen como, es una, una higiene distinta, ¿no? Salvo cuando están pachuchitos o cuando te vienen ellos a... Pero es curioso, pero algunas veces haciéndome autosesión a mí... Y sobre todo cuando trabajo con energía de Andrómeda, viene la gata y se empieza a darme con la patita. Como si le dijera, gata, esto, aquello, es posiblemente pues, tremendo. Pero eso no le pasa con la energía de Andrómeda. Entonces viene, me empieza a dar con la patita, pim, pim, pim, luego se queda allí mirando y cuando se van, se marcha. Está listo mi trabajo. Sí, sí, le falta perfecto. que te mandes la boleta. Aquí está, honorarios. Vida. Bueno, la energía de Andrómeda es, es fantástica, sobre todo con, con los gatos, yo les he visto que ellos reaccionan de una manera fenomenal, y tal como dices tú, se sienten atraídos por la energía andrómedana en ese aspecto. Eh, hace un par de años, hay un, de la línea del, del Reiki que yo trabajo actualmente, es el Quantum Reiki, esa es mi línea de trabajo, ¿ya? Y sí. dentro del Quantum Reiki hay un área de Quantum Reiki que es la energía eh, Andrómeda Perseo y esa energía es preciosa sobre todo para la sanación y conexión con animales y ahí yo notaba la diferencia, yo ya estaré un poco en, en mi alucinación personal pero cuando comenzaba a trabajar notabas que se empezaba a llenar de pájaros la ventana como que gatos como que todos venían y a mí me comenzó a pasar algo súper simpático porque yo terminaba la sesión normalmente en mi horario tengo, ok, salir a caminar con Pi, que es mi perrita. Y salgo a la puerta y voy caminando y empiezan a seguirme los gatos del barrio. Entonces yo <ríe> le digo a mi esposo, me, algunas veces me causa gracia y algunas veces pienso que la gente cree que me quiero robar los gatos. Porque voy caminando, <ríe> voy con tres, cuatro, y hay gatos que va saliendo y voy en fila con todos los gatos. Entonces obviamente yo soy lo que los gatos. <ríe> Entonces, es como la, la gente me dice, ¡ay, qué lindo esos gatos! No, no son míos. Son del vecino, del de allá, el de acá, pero solo me pasaba cuando utilizaba esta línea de trabajo eh, del reiki, entonces coincide bueno. plenamente con lo que estás contando, Qué bueno. anécdotas que en el fondo no estoy tan loca, ¿viste? Gracias por la confirmación. La energía, o sea, la, el reiki cuántico que es así, una energía muy fría, ¿no? Eh trabaja también así bastante. Es que el, el otro día cuando hicimos el último ciclo que estuviste sosteniendo, se notaba un montón que se sostén y era, pero yo al acabar me tuve que poner la manta. Sí, es una energía muy fría porque uno conecta con la energía eh, de acción generalmente, como apoyo, pilar social, y esa energía es fría. Entonces, pues, eh, sí, se nota. Se nota, baja, baja la temperatura y se pone como extrañamente helada uno está en el polo. Wow. Sí. Pero ya me decía muy bonita conecta con la energía Metatron, que también es una energía fría, entonces se puede claro, claro, claro. Qué curioso, qué bueno. Y pues me estaba acordando ahora también con esto, bueno, cambiando así un poco de tema de, de, de lo que vamos a trabajar mañana, ¿no? De la energía femenina y masculina. Me comentabas un día que creo que era en Agartán Sonido, si no recuerdo, que se había estado trabajando, o, o bueno, si no me acuerdo bien, me, me corriges, con unas frecuencias que, que ayudaban cuando había problemas así de bueno de violencia de género o algo así, quiero recordar? si sí, cuéntanos un poquito, sí, me es muy interesante. Es que, bueno, bueno, eh, a ver, nosotros hemos estado unificando bastante las actividades de las diferentes redes de Agartán porque son, son muchas, la verdad wow. es que hoy en día tenemos muchas redes, y las hemos ido eh, unificando en actividades donde hay cosas que quieren trabajar los coordinadores que vibran muy en común, entonces creamos algo. Y esta eh, energía, bueno, como pequeño aviso económico, la, las frecuencias, la mayoría de las que estamos trabajando en, en red sonido son... Eh, son de mi esposo, son creaciones de, de Ares, él las, las crea con un propósito determinado, escoger los instrumentos, etc. Y me dice, esta energía se llama sanación femenino-masculino. Ah, qué lindo. Y dije, pero súper novedoso. Eso <risa> Ese mi, mi comentario, Ajá, qué bueno, novedoso. Y pero ¿cómo lo hace? ¿Como una sesión individual personalizada? <risa> o en pareja? Mira, lo que pasa es que, eh, ¿cómo se está haciendo ahora? Antiguamente, la red de sonido se colocaba un propósito con nombre. Por ejemplo, felicidad. Claro. Y las personas que eh, se unían en el mismo día, en la misma hora, trabajaban este propósito como les resonaron. Sí. La mayoría generalmente estaba basada sí, en sonidos de cuenco, tanto tibetanos como los cuencos de cuarzo. Y estaba un tanto limitada a eso. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se hace una composición de frecuencia con un propósito que tiene una extensión de 35 a 45 minutos. Y quien desee incorporarla en el trabajo de su red, que no sea solamente sonido, la incorpora. Ajá. Entonces, están en una biblioteca de descarga, sin problema con derecho de autor, cosa que se pueden utilizar y tenemos para varios tipos de, de propósitos. Entonces, llega me entrega, esta yo, como te digo, le dije súper despectiva, súper original. Y me dijo, oye, es para las sanaciones de heridas por violencia intrafamiliar. ¿Sí? Ah, ahí me gusta, ahí me gusta. Qué entonces dijimos, ok, ¿Dónde la incorporamos? Probémosla con Reiki. Ya, vamos. Claro. Y la forma en la que se movió la energía fue fantástica, fantástica, pero en estas cosas experimentales te pasan cuestiones que tú no te esperas, entonces. <ríe> Tuvimos que casi ese día decía yo comprar acciones <ríe> en el papel higiénico o al toalete, porque qué manera de llorar las personas asistentes, fue al corazón fue una limpieza profunda. Y ahí fue donde yo te comentaba, oye, pudiéramos trabajar un poco esto más, porque nosotros no, no consideramos esto, como que se nos ha pasado claro. y a nosotros se nos vibró porque... Las estadísticas o los casos de violencia intrafamiliar con el tema del COVID en este país han aumentado, pero al tajo Y sobre todo violencia de la mujer contra el hombre. Porque aquí la ley es extremo proteccionista con las mujeres. Entonces, si por ejemplo, yo golpeo a mi marido, lo puedo dejar de verdad en muy malas condiciones, a mí no me dan ni una multa. Porque yo soy mujer. Más o menos es como mi derecho que yo lo golpee Pero si él llegara a tocarme un pelo o empujarme para arrancar de la violencia, él se va detenido. Entonces, este extra prote extra proteccionismo a la mujer ha hecho que saque su violencia en físico mucho y nosotros estamos recibiendo en este instante la parte terapéutica que hicimos hombres maltratados porque no quieren hablar porque les da vergüenza. Todavía están en este ah. proceso de cómo expreso que mi mujer me golpea. Entonces, claro. les hemos estado entregando estas frecuencias energéticas de sanación para que las trabajen en casa claro. y se han sentido bastante mejor. Se sí, lo hemos acompañado por si puede esto que Tú sabes, uno ahí es el pack pero en general las frecuencias les han ayudado mucho también a poder sacarse este tema culpas, porque hay muchos que cargan la culpa, eh, mucha restricción. De, de, como te decía yo, de la expresión, de que irán a decir, si se supone que, que, entre comillas, no puedo llorar. Entonces, es, aquí en esta sociedad que es tan fría, porque estamos en una sociedad donde las personas no son para nada expresivas, se ha notado la diferencia en nuestros pacientes desde los primeros días que llegan hasta hoy. Los procesos han, han hecho cambios. Entonces, ya por lo demás tampoco los golpean porque... El, el tema de las frecuencias ha estabilizado mucho las energías dentro del hogar, entonces ha ayudado a que baje el nivel de violencia y se generen más los lazos de comunicación. Entonces, eso también hemos notado, los cambios. Pero yo me imagino allá en España ustedes también deben estar en, en una alta tasa. Sí, sí, han aumentado también, pero hasta donde yo sé, eh, al revés, pero hasta donde yo sé, que tampoco soy muy seguidora de las noticias, ¿no? Pero, eh, pero bueno, ahora también hay casos de padres, de niños que pagan niños o niñas que pegan a sus padres también, es algo que está saliendo, saliendo también mucho. Entonces, sea lo que sea, no deja de ser siempre violencia, da igual ¿no? de qué lado salga. ¿no? Entonces, eh, me parece un trabajo súper hermoso. Además, es curioso, ¿no? porque eh, claro, al ser pareja, cada uno aporta una parte, la energía femenina y la masculina, ¿no? pues uno desde el sonido, que lógicamente la música y los sonidos, la vibración siempre nos llegan a una parte del alma que no sabemos muy bien cómo y nos vibra y nos mueve mucho eh, y luego por supuesto pues claro el, el, la energía de, pues, eh, cuántica, ¿no? el reiki y todo eso pues eh, acompañando, sosteniendo pues un poco esa mezcla me parece una química preciosa y maravillosa que me alegro mucho de que esté funcionando y que, que espero que también hoy pues, llegue más gente que se animen a, a probarlo y sin vergüenza que se un privados y ya está, nadie se entera, lo sí, importante es sí, buscar sí. soluciones, ¿no? Bienvenidos a, a buscar este tipo de soluciones, nosotros en realidad ha sido bien divertido porque aquí, si uno lo lleva como a los estereotipos, estamos un poco cambiados. Claro. Mi esposo tiene una energía suavecísima. Claro, claro a la hora de, es, aquí estoy, y saca el masculino, pero él en general es muy suave, muy cálido, muy amoroso, y yo soy más, antipatiquita, y <ríe> yo soy menos querible. Entonces estamos nos reímos que yo yo, tra yo con mi masculino y él con su femenino estamos equilibrándonos lo que físicamente estamos representando en el opuesto. Ha vale. sido muy divertido nuestro trabajo porque ha costado por, a, a ver, ¿cómo te explico? Ha costado porque mmm, hace un par de años en, acá en este país hubo un caso muy famoso de una persona que es típico que salía mucho en televisión, que se supone eran reikistas y, y, y grandes maestros, y tuvieron bajo tratamiento a un presentador de televisión, que sé yo, así como bien famoso igual, que estaba con una enfermedad de un cáncer y bueno, finalmente él decide que no se hacer la quimioterapia porque él seguía mucho con estos terapeutas fallece, Entonces le echaron como toda la culpa más o menos a las terapias, y que eran todos vendedores de humo y eso aquí generó un estigma tremendo, pero tremendo. Al día de hoy, ¿qué tenemos? Que dentro de la salud tradicional, cuando tú vas al médico, te ofrecen cuál de las dos alternativas tú quieres, si te quieres ir por el tratamiento natural o te quieres ir por el alopático. Entonces, Reiki está dentro de planes de tratamiento hoy en día. Pero aún así, aunque esté como reconocido, a las personas les cuesta mucho porque, porque no ven y porque todos pues, es que nos ha faltado que me diga, ah, pero usted no es como los que mataron al tanto que estaba enfermo de cáncer. Entonces, como que les quedó sí, sí. metido ahí en el, el egregor <ríe> del ah. país que está asociado a que puede ser una estafa sí. y a que las personas participen ha costado bastante pero ahí vamos y lo más simpático es que las primeras personas o la gran cantidad de personas que todavía vienen a terapia eh, son inmigrantes latinoamericanos Exacto. o africanos son muchísimos más abiertos muchas personas de Argelia eh, de Sudáfrica Somalía tenemos que son como súper abiertos y y es muy agradable porque tienen una energía tan conectada igual a la madre. Sí. Así que he aprendido con ellos porque me han enseñado a tocar. Algunos han llegado aquí por alguna razón y en pago me han enseñado sobre los instrumentos tribales. que a mi esposo, fascinado. <risa> Entonces, ha sido una, una experiencia muy bonita dentro de todo. Porque, bueno, aquí, como es súper multicultural, te da como esto. Pero la gente en sí, nativa. De Países Bajos todavía se resiste como gatito de espalda. Ay, pues me apena que me digas eso porque siempre miramos desde España como un poco con esperanza porque aquí los, los pocos avances que, que había, ¿no? el, el tema fue que, que también pues bueno, hubo un poco de desprestigio, de repente quitaron el reiki de, de todos los hospitales públicos donde se estaba trabajando en oncología, que era como un, era un complemento y, y pedido por médicos, por personal sanitario. Pero bueno, de repente parecía que era como la peste, ¿no? Y, y fue un poco pues, ese pues desprestigio. Sí. Quitaron también, como se dice, el, ah, la homeopatía de las universidades incluso, ¿no? Fue así un poco... Pero bueno, eh, eso también nos hace un poco ver eh, que tenemos que revisarnos también por dentro de nosotros, ¿no? De por qué nos está pasando esto. Pero bueno, siempre con esperanza y, y mirando para adelante. Pero me has hecho recordar lo que te iba a preguntar antes, que se me olvidó. Que es, bueno, yo siempre, eh, claro, porque a veces la gente te dice, ay, pues a lo mejor tal familiar tuyo tiene este problema. Y dice, entonces eres una farsante. Y yo, perdona, <risa> porque a veces la gente se hace ideas equivocadas o se creen que tú eres médico o son cosas distintas, ¿no? Eh, y luego aparte, bueno, pues yo para mí, por ejemplo, siempre hay tres motivos por los que una terapia no funciona. Primero es porque la persona no quiere, incluso los que acuden voluntariamente, ¿no? A veces, ¿por qué estás aquí? Porque me dijo no sé quién. Y bueno, vale, pero si estás aquí es porque en el fondo algo quieres probar, porque si no, por mucho que te dijo no sé quién. Y a veces esos que vienen en teoría eh, como empujados son los primeros que se quedan dormidos en camilla, a lo mejor, porque en el fondo estaban deseando creer, ¿no? Pero luego hay gente que, que sí, que te insisten y vienen y, y dices tú, pero ¿para qué vienes? Y luego no haces ni el primer ejercicio que te mandan, ¿no? Es como, eh, hay gente que es como que está adicta a la enfermedad, porque así sus hijos a lo mejor les van a ver menos y mejoran. no Yo he visto casos de gente que había mejorado mucho y de repente un día vuelven para atrás porque se sienten solos. Como están mejor, los van a visitar menos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, luego hay veces que la persona está en un proceso de aprendizaje, ¿no? un proceso de karma, y claro, pues allí no le puedes intervenir. Podrás acompañar, pero no le puedes intervenir hasta que la persona no vea ¿no? lo que tiene que ver. Pero bueno, todas estas cosas están cambiando, por eso quería saber un poquito tu opinión. Bueno, y luego, por supuesto, muchas veces por el destino. Sabrá el de arriba por qué pasan las cosas, a veces un acuerdo eh, preencarnativo y bueno, cosas que que a veces se nos escapa, ¿no? Pero bueno, quería saber un poquito cómo, cómo, cómo lo ves ahora. Eh, cuando, bueno, cuando no funciona, entre comillas, ¿no? Porque ¿qué es funcionar, no? O Sabes Lo que queremos, no es lo que necesitamos. <risa> bueno, yo lo, lo que he visto en la práctica es que, a ver, es una premisa quizás que yo traigo más bien de formación profesional, que siempre digo, a la primera entrevista todo un miento. <risa> sea porque... ¿Te has cuenteado solo? ¿Te has hecho una historia de tu vida que te cuesta mucho ver tu realidad y reconocerla? ¿O porque definitivamente quieres ocultar algo que de alguna forma te avergüenza? ¿Dónde veo yo mucho esta diferencia? Cuando vienen a terapia los niños con los papás. Porque los niños te cuentan una historia muy diametralmente distinta a la que te cuentan los padres. Entonces, bueno, sacando ese detalle que yo siempre digo, todos mienten... Eh, Cuesta, cuesta. Algunos tal como dices, tú llegas, ah, no, porque me dijeron que venga, no sé ni a qué vengo, pero vengo. Entonces, ok, pero haga lo que usted quiera. Siempre me dicen lo mismo, pero ¿cómo voy a hacer lo que yo quiera? No, no, pero si usted sabe, haga lo que usted quiera. Me entrego. Entonces, tienes este tipo de personas que amorosamente reciben la sesión, pero no vuelven más, porque como vienen a lo que uno quiera, no hay ningún compromiso. Tienes eh, los que son cíclicos. Se sienten un poquito bien, se dan de alta solos, tal como dices tú, ya no los viste. Pero como no hicieron su tratamiento completo, esto obviamente vuelve porque hay que trabajarlo y ya vuelven en un estado de pedir socorro. <ríe> y suele ser más de una vez. No, si ahora sí que sí. No, si ahora sí, yo termino mi tratamiento. Vuelven a desaparecer. Y luego viene la tercera categoría de los que son comprometidos y y hacen sus tareas y las cumplen, y digo yo, y sufren, y aunque sea gateando llegan y trabajan y todo, pero son los menos, ¿ah? ¿eh? Todavía siguen siendo los menos. Pero si uno lo lleva a un balance como general, es mucho más de lo que antes había. Y eh, como les contaba, yo creo que a ustedes igual les pasa todavía mucho tema de prejuicio, que uno tiene que, que entrar a explicar para dónde vas, qué es lo que se hace, como que todavía hay mucho desconocimiento a nivel general, no solamente con la terapéutica Reiki, sino que en general de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, la gente te queda mirando en cara de eso. Como que no le estoy entendiendo, entonces yo tengo monitos, tengo cositas como para explicar, pero yo siento que nos falta un enfoque educativo, y por eso es que les decía, yo me enfoco más en los niños, porque siento que si uno le entrega esto a temprana edad, les vas a facilitar el camino. Y mmm, es divertido sí, yo me río con mis pacientes. Los tengo catalogados en mi mente de qué clase de pacientes son, que no son pacientes tampoco, le doy, porque son los activos. Porque si no hacen sus propios trabajos y no son activos en sí mismos, no vamos a llegar a ninguna parte. uno no trabaja por ellos, Entonces, esa es otra cosa. Que tengo algunos que, no sé, pues, a cualquier hora de la madrugada te mandan un mensaje pidiendo socorro y uno... Oh. Rayos, mañana lo veo. Es importante, es importante, por favor, es importante. Y como si fuera una emergencia. Claro, así como emergencia, vida o muerte, y al final es una cosa como súper simple. ¿eh? Pero, a ver, yo siento que esto va porque durante tantos años eh, se formó, no solo en el espiritual, sino que en nivel social, esto de, del maestro, de lo que te diga el maestro es. Entonces, esperan que se les dé una aprobación, que uno les diga tienes que hacer esto y esto otro, cuando hoy en día nosotros apostamos por la maestría interior, tal como dices tú, uno es un acompañante y de ahí no pasa. Entonces, ha costado mucho cambiar este paradigma de que el trabajo lo haces tú y yo te acompaño, no lo hago por ti. Entonces, eh, ha sacado su resistencia. No. Ah, y cuando no resulta la terapia, ese terapeuta no sirve para nada. Sí, sí. A mí me encanta, porque entonces dice, ¿qué tal? No, no, no mejore nada. dice, ah, entonces te sigue doliendo la cabeza. Ah, no, no, ya no me duele. Sigues sin dormir? No, sí, sí que duermo. Pero no decías que no te había hecho nada, ¿no? Porque a <risa> veces hay cosas que son muy sutiles, ¿no? Pero yo al principio apuntaba mucho por eso, para ir comparando, porque me decía, no, no me hizo nada. Digo, ah, ya todo en la rodilla. Ah, no, no, ya no me duele. Pero no decías que no... Entonces es, es muy gracioso porque a veces es esa falta de conciencia de, de, de los cambios que tenemos, ¿no? Eh, pero bueno, poquito a poco hay que ir dándonos cuenta. Y, y bueno, yo espero que algún día mis sueños, es que en todas las casas tengan por lo menos un reikista. <risa> eh, igual que ahora y en cada barrio se da yoga, ¿no? Eh, pues eh, también eh, sea más habitual y bueno, cada vez hay más gente, aunque a lo mejor no lo cuenten tanto, que al final... Pues bueno, pues también cuando nos hablaban de acupuntura nos sonaba chino y bueno, pues hace poco por fin han descubierto que sí que existen los meridianos, se han puesto una tinta en el interior y se ven en una cámara. ¿no? Bueno, de ahí a que les explicáis a los científicos por qué al poner la aguja mejoras, bueno, pues ya faltan más estudios, pero por lo menos ya, ya saben que existe, cuando eso se sabía hace mucho, ¿no? pero bueno, poco a poco. <ríe> eh... Ah, que están haciendo preguntas. Vale, pues bueno, mientras vamos a ver las preguntas, eh, le voy a lanzar así una una que tiene que ver con, eh, bueno, pues con precisamente pues con todo esto del femenino y el masculino, que tiene que ver con lo que hablábamos de la hermandad de la Rosa también y un poco pues esta... Eh, esta llegada de estos últimos meses, de estas nuevas frecuencias de la GOM. Entonces, bueno, como sé que la gente estaba con muchas ganas, y nos puedes contar algo por ahí relacionado. Y mientras voy echando un vistazo a las preguntas, entonces. Bueno, eh, la, las energías en realidad es que no son tan nuevas. Lo que pasa es que nosotros no teníamos tanta conciencia de este proceso y ahora ha aumentado la intensidad. Pero todo este proceso energético fuerte comenzó en 1991. Entonces, eh, desde allí en adelante comenzó todo el cambio energético de las partículas energéticas de en la Tierra. Y ahí es donde actualmente, en estos últimos dos o tres años, comenzó lo que yo les he costado más menos que sean, a mudar esta partícula que nosotros conocíamos por pránica, pasando realmente a ser la partícula agua que energéticamente es potente entre 10 a 15 veces más que una partícula plana. Entonces, esto ha hecho que todo tipo de energías eh, aumenten su potencial y muchas terape terapeutas eh, hoy en día están trabajando en otro nivel cuando han logrado sintonizar con estas nuevas energías y no están enganchadas porque se ha producido mucho enganche a, a estos egregores de las energías antiguas. Entonces, hay personas que se cansan mucho y se agotan mucho porque están entregando incluso su propia energía a esta más energética, por decirlo de alguna forma negativa, y no logran iniciar con la actual energía. Entonces, esta energía, como les decía yo, entonces, empieza en 1981 y en este último año se ha ido marcando con intensidad y aquí nosotros las vamos nombrando de diferentes formas según los propósitos de las energías. Desde el año pasado hasta ahora, las energías que no han parado de trabajar son las que llamamos las energías dragón. Las energías dragón son las energías primarias formadoras del mundo. Y estas energías dragón se fragmentan desde cero hasta 24 líneas o gamas de colores, como le pueda llamar, los rayos. Y cada una de estas está en resonancia con algún tipo de galaxia, con algún tipo de seres de otros planos planetas porque están en diferentes vibraciones energéticas si bien es cierto, trabajan a todos los niveles tienen una, una vibración original en la que se van juntando y conectando con las otras. hoy en día, nosotros tenemos dos energías que están impactando muy fuerte que son las energías que vienen del eh, sol central que está a oleada energética hasta el 17, 18 más o menos vamos a estar ahí y la segunda energía que está pulsando muy fuerte es la energía interna de la madre tierra, que es la que conocemos como la frecuencia Schumann. Uh Entonces, estas dos energías, la interna como la externa, nos están llevando a qué? A que nosotros pasemos por un proceso biológico que se llama la transustanciación. Y la transustanciación es este proceso interno nuestro en el que estamos asimilando el cambio de nuestro ADN interno, de nuestras células, porque estamos eh, actualizando nosotros de carbono para algún día poder conformar el cuerpo de silicio en el cual sostenemos las 5D. Entonces, esto genera que nuestro cuerpo esté con desequilibrios importantes, que estemos no durmiendo, que haya náuseas, malestades, dolores de cabeza, que tú subas y bajas de peso, un día amaneces como con 3 kilos, al otro día los perdiste todo. Que haya cambios alimenticios importantes, que estés eh, dejando alimentos de lado y estés asimilando otros que antes no comías. Muchísima ingesta de agua es recomendada, no anda totalmente el día, casi todo el día, con la sensación de sed y que necesitas mucha agua, porque el cuerpo te está obligando a desintoxificarte. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Que a nivel alopático se hayan visto muchas enfermedades potenciadas pero en el fondo no son enfermedades propiamente tal, sino que son los ajustes de nuestro propio cuerpo. Y dentro de estos movimientos energéticos, internos como externos, lo que más se ha estado trabajando estos últimos años es el equilibrio planetario como individual de la energía femenina y masculina que están en nuestro ser, que estaban en dualidad y que ahora se están integrando. Volver a lo que era el tanto original, porque así debió haber sido. Entonces, el, las, las energías sagradas femeninas tienen una frecuencia energética que a ojo humano se ve entre rosa y magenta, a nuestra vibración Y la masculina se ve más o menos entre los colores turquesa, un tanto de esmeralda, hasta un tono, una tonalidad platina. Y a esta masculina sagrada le llamamos la energía dragón como la energía, más bien le llamamos la energía de la raza. Ambas siempre van juntas de la mano, pero tenemos que irlas equilibrando porque por una cuestión de patrones. No vamos a entrar en los detalles, como digo yo, de la violación a la raza humana <ríe> hace 12.000 años y de ahí hacia atrás. Vamos a irnos a lo básico nomás. ¿eh? Patron tenemos patrones sociales, todo el tema de lo que fue pacificado, el desmerecer la energía. Eh, quitar el poder, la voz del femenino. Entonces, todo eso ha ido apabullando y bajando nuestro propio nivel energético. Porque hoy en día estamos en este redescubrir de este femenino sagrado hermoso que se está dando a través de la red de conexión de puntos tanto en la tierra como puntos internos de cada uno de nosotros. Con la energía de esta vibración rosa emergente. Y ahí se junta con la Hermandad de la Rosa. La Hermandad de la Rosa no es solo la Rosa. La Hermandad de la Rosa trabaja lo que eran líneas de sanación Se trabaja mucho servicio. servicios. Se trabaja en el uso de las cosas que la madre tierra que Galle nos entrega como herramientas: plantas, las, las gemas, el agua. Se trabaja con los alimentos, con el fuego, muy en líneas germánicas. Y todo eso armó lo que se llama una escuela a lo largo de los siglos del Murio Pazoatlántico, de Atlántico, de Egipto, y desde ahí se ha mantenido muy bajo perfil, que como es información que se ha mantenido oculta por quien les ha convenido mantenernos de, de, de, dormidos, no despiertos, <risa> entonces ha sido todo tal vez por un manejo, interés, etc. No quiero entrar en ese detalle porque si no, descarcho ahora más hablar. Pero <risa> lo que actualmente tenemos es... Una energía interna que Gaia está pulsando sí o sí, a la que nosotros debemos engancharnos también sí o sí, porque Gaia no nos va a esperar, donde nos está equilibrando en nuestro propio interno, ayudándonos a redescubrir estas energías femeninas y masculinas están en todos. No es una cuestión de las mujeres, está en todos, están los animales, está en cada ser viviente que hay en este planeta. Y hay una energía, está ayudando a conectar e integrar estos dos, que es la energía esmeralda, que es la energía sanadora, que es donde esmeralda el dorado, que es una energía sanadora que nos está llevando a este nivel de conciencia más alto de nosotros mismos, y trabaja este nivel de sanación, que muchas veces y por no siglos estuvo asociado al color verde, pero hoy por vibraciones, bien esmeralda, está conectado a. Fuera de este plano planeta, está conectada hacia la energía andromedana, sobre todo. Tiene unas conexiones pequeñas también con Sirio, pero más que nada viene de andromeda Entonces, todo este batiburrillo energético nos tiene aquí hoy en día, tratando de recordar quiénes somos. De reconocernos a nosotros mismos, ver nuestras cosas, como digo yo, lo bueno, lo bonito, lo feo, lo no tan lindo, pero reconocernos reconocer lo que llamamos las sombras, pero amarlas, no desde la culpa, sino de integrarlas, trabajarlas, aceptar nuestra humanidad como una experiencia más, y ya, que uno dice ya y ya, pero no es, pero son muchos elementos. Bueno, bien que me lo hablo todo, si a mí me tienen callar. Nada, eh, estaba, bueno, un poco, pues, eh, haciéndome también mi puzzle mental, ¿no? Escuchándote, eh, porque, claro, precisamente, bueno, pues ahora que por fin hemos entrado en, los, en el amanecer galáctico, empezamos a dejar esa época de oscuridad, pues mucha de esa información que estuvo guardada también es el momento ahora de que empiece a florecer. Primero para ayudarnos a recordar, para despertar y para ir hacia esa nueva tierra que queremos también, ¿no? Hay cosas, bueno, por lo que dices tú, que mejor no entrar, pero hay otras que, que se desguardaron porque no era el momento. Teníamos que vivir esa desconexión, teníamos que vivir esa oscuridad, y ahora es el momento de, de integrar, de, de abrazar. Y bueno, por ejemplo, pues, eh, yo trabajando también, por ejemplo, con los, con los dragones, que bueno, no, claro, no tengo toda la información que tú tienes, pero me hace gracia porque precisamente también hace como un año o así. Eh, con, con ellos y con Quan Yin, fue cuando me entregaron, bueno, que hay más gente que lo hace, ¿no? Las rosas etéricas. Eh, pero bueno, me hizo gracia el otro día cuando comentaban lo del loto, con el trabajo de Quan Yin, porque fue, claro, precisamente esa energía tan de compasión, de amor, fue la que sentí cuando, cuando empecé a trabajar con esas rosas, con los, con los dragones, ¿no? Y luego pues había otros que aparecieron que, que habían hecho esa función de como de protección, de información, ¿no? es muy, muy, muy bonito. ¿no? Eh, pero bueno, ahora también, eh, también algunas cosas pues, nos ayudan ¿no? a, eh, a, a purificar o, bueno, o a empezar a ver pues, cómo se utiliza el fuego bien, ¿no? porque en algunos casos ese mal uso del fuego pues, nos ha llevado a esas peleas y distorsiones entre hombres y mujeres y ahora pues ya está, pues eh, no se trata de seguir, tú hiciste, tú me hiciste quién empezó, sino de, de, de volver a, a ver lo que había detrás de esa desconexión, que al final era una experiencia que nació no del amor, ¿no? eso es lo difícil, ¿no? Volver a ese punto original y aprender e integrar todos todo, bueno, todas esas experiencias ¿no? y ese amor. Pero bueno, eso nos lleva, nos lleva tiempo. Pero bueno, con esa esperanza de ir empezando a ver esos atisbos de ese bosque, de ese avalon, de todo lo que está por ahí, <ríe> tan, de, de disfrutar, ¿no? de vivir eh, viviendo pues eso como niños, como tú decías. no Entonces, bueno, me hace gracia que al final saliera tanto el tema de Andrómeda y precisamente te preguntan que en qué nivel eh, del quantum, me imagino, Reiki se utiliza lo de Andrómeda, te preguntaban. Bueno, y si eh... explicar un poquito más del quantum Reiki, el quantum bueno. Reiki. El quantum Reiki... A ver, es como complicado eh, ponerle el nivel, porque para tomar un nivel primero de Quantum Reiki, tú tienes que tener una maestría de Reiki Shui uh -huh. para acceder al, al primer nivel del Quantum Reiki. Y Quantum Reiki lo es, luego tiene tres niveles de formación, más una maestría y las especialidades. Ah, vale. y en este grado de maestría de especialidad, vienen una de las eh, líneas eh, Andrómeda y Perseo. En el otro viene el trabajo de Medusa y los códigos con las madres galácticas, que a mí me encanta ese trabajo, muy bonito. Siempre me acuerdo de la cara con Medusa. Sí. Y, <risa> y, y luego tienes eh, una especialidad que se llama el doble chakra, como traducido al español, porque esta, esta información de Quantum Reiki en español no hay nada todavía. Uh -huh. Y en este... Eh, Espejo chakra o chakra espejo, se trabaja tres niveles más y ahí está muy enfocado a la conexión y la comunicación animal para trabajar sobre todo eh, no en contacto con los animales, porque hay animales con los que obviamente no podemos tener el contacto directo, pero bueno, ¿cuánto un reiki? ¿Cuál es la cuánto un reiki? Utilizando el mínimo, haces lo más. Y se conecta al trabajo de, o la energía donde engancha, como base, es lo que llamamos de amor incondicional. Parte como en el base de la energía de la habitación magenta. Dentro de lo que pudiera llamarse en, como maestros que, que conecten a la línea de trabajo, trabaja con la línea de lo que es ya de metatrónico a se parte. Y de ahí se va incorporando porque tiende a no, no, a no utilizar este concepto de palabras maestras porque tiene un concepto más de la física. Entonces uno habla más de hair quarts, <ríe> y la vibración por, por color, y algunas veces como te digo se ocupa un poquitito. Entonces, haces lo menos en más. Entonces, de, de verdad que el tiempo de trabajo en cuanto a un reiki es cortito, en comparación a un, a un reiki eh, tradicional. Por ejemplo, me parece mucho, si no me equivoco, Giselle, tú trabajas con reiki tachion, ¿no? Sí, sí. O, sí. Ya. Es un tanto parecida a esa energía, pero yo creo que una actuada más alta, quizá, Y de ahí va sumando. Pero la idea básica es esa. Se trabaja con dar y recibir en ambas manos, que eso tiene como distinto. Conecta a lo que es todas las mallas de según nivel, en algunos que baja a los cristales etéricos y se trabaja con codificación arcturiana. Luego tienes el trabajo con las eh, flores que y ahí engancha con la energía andromedana. Entonces, agarra todo. <ríe> no le deja a nadie. <ríe> porque trabajas incluso con eh, energía intraterrena para lo que es sanación tierra. Entonces, la verdad es que oh, a mí me encanta porque uno le mete mano a todo. Le echa mano a, a donde esté lo que te resuene y todas las terapias son súper distintas y muy locas. Incluye mucho la entrega de los trabajos psicomágicos a las personas consultantes. Entonces, estaba, trabaja mucho esa parte y ahí uno tiene a las personas haciendo un poco como psicomagia, pero, pero es entretenido, es un, es un área del reiki que a mí me encanta, la descubrí en esto del renegarme al reiki <ríe> hace un par de años atrás y ahí he estado trabajando y tiene cosas muy bonitas y todos los no sé, yo creo que cada seis o siete meses se están recibiendo actualizaciones de los últimos niveles. La actualización última se llama eh, trabajo interdimensional de 5D a 7D. Así que en esa parte voy, pero, pero es muy bonito. Pero, pero eso es como el crisol de humanos que somos, ¿no? Claro. De... Entonces, Yo al principio era muy purista, solo podía ver Reiki Usui, ¿no? de que había tantos Reiki, me ponía muy nerviosa. Pero luego comprendí que, que no, que es, que es que somos tantos y, y tan diferentes que tiene que haber colores y, y variedades, ¿no? Entonces, eh, a mí, por ejemplo, la actualización me, me llegó haciendo un, un curso que ya llevo tiempo haciendo de Reiki Kundalini, fíjate tú, <risa> o sea que que estaba, que esté la persona que lo canalizó, era precisamente primero para el 2012 y después hizo una nueva versión para este 2024, que es con la que estoy trabajando ahora, ¿no? Como preparando un poco ese, ese camino, ¿no? Es como el Reiki de la ascensión o, o de la intención, ¿no? Y, y me hizo gracia porque, claro, el primer nivel te conecta la energía de Reiki normal. Sí, simplemente que no lo hace a través del linaje de Usui Lo hace de una forma un poco más Más de quinta dimensión no más Y fue ahí donde, donde recibí la, la actualización Que fue lo que me hizo gracias no pero, pero nada, pues mira, gracias a ti Pues seguramente que te va a tocar hacer el manual en español Y por lo menos la bueno, parte básica es que El resto que tome divertido. nota Ha sido súper divertido, ¿sabes? Porque mucha de... Bueno, la parte divertida para mí mucha de la información con la que he estado yo trabajando estos últimos años, la verdad es que en español muy poco poco a nada claro, claro. Y, y me ha llamado la atención siendo que el gran despertar de este planeta viene de Latinoamérica entonces yo pensaba, claro. ¿por qué siguen claro. siendo las recepciones o los puntos de recepción tan importantes todavía no de habla hispana? Claro. entonces, eh, en este andar yo, la primera vez que yo voy a aprender todo esto que no esté en español para pasarlo al español. Eso es. Y ahí me iban contando con cosas súper entretenidas y, y maravillosas, y, y ya, no sé, si por traducir, mándenme, si últimamente estoy ahí traduciendo todo lo que pueda, porque he sentido eso, desde mi sentir, a ver, para mí Europa eh, sigue siendo la mente y Latinoamérica el corazón. Okay. Entonces, Latinoamérica es la importante ahora, sí. y hay que entregarle las herramientas. Eso es. Y España tiene un... Mucho que ver en esta historia también. Sí, sí. Tenemos sí. harto que sanar, yo creo, aún todavía, América con España, pero. Ay, sí, sí. Pero independiente de eso, siento que, que el habla hispana, el idioma, la. Esa es la parte buena de todo esto. Que, de la vibración que podemos... de, del lenguaje a nosotros nos va a ayudar en este cambio. Es importante lo a mi parecer y a mi sentido, entonces bueno, ahí estoy, ahí cuando quieran, yo prontamente voy a empezar a traducir todo este material recolectado en este último año, porque no me sirve mucho guardado en mí. Claro, no. <ríe> pero sí, bueno, pero también, a la, también a la inversa, yo por ejemplo trabajo con el Reiki Cristal Arcoiris, que nació en Argentina, y, y ahora acaban de por fin traducirlos a inglés porque ya están demandando gente para formarse en inglés, entonces es maravilloso. Entonces, pues mira cuánto... Eh, siempre hay alguien por el medio que se maneja bien en los dos idiomas y que sirve de puente, entonces, bueno, bienvenido sea, ¿no?, que todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, qué bien. Bueno, me encanta porque empezamos con un guión y después van saliendo <risa> cosas que no, que no contamos. Voy a echar un último visual pero me parece que ya no hay más comentarios Bueno, comentaba, eh, no sé si se pronuncia bien eh, Lian, que ahora entiende el consejo de gatos que tiene en su casa. <risa> vale, <risa> vale y después, vale, te preguntan, ya te etiquetaron, luego ves, te preguntan para aprender Reiki Quantum, entonces ya casi mejor le preguntas por privado y por la energía tachiólica, ya le comenta ahí, ahí Giselle también. ¿sí? Ah, bueno, mira, yo, el, aunque tú no lo creas, <risa> el Quantum Reiki, la primera clase en español, yo la voy a hacer ahora el domingo 17. Bueno, me encanta. <risa> Pero es que esta fue una idea loca que surgió a, a raíz de Hiragana, porque, eh, a ver, la idea era crear grupos de trabajo, que es un poco los que les comentaba yo de la hermandad de la Rosa, que es crear grupos de trabajo. Claro. Entonces, eh, yo dije, ¿cómo lo hacemos? Ah, ¿Cómo aunamos también todas estas actualizaciones que ha tenido tanto el Reiki eh, Uyui como las otras líneas de Reiki? Porque eh, si nosotros estamos en una vibración distinta, se va a generar cierto conflicto. Entonces, un día de determinado, pero te dije, voy a hacer un pack de clases. Primero para las personas que participan en los círculos de Agartha. Claro. Entonces, ahí salió el, las clases de los niveles para el Uyu y para el Angélico. Y ya después de tantas prácticas y de personas que ya habían hecho sus maestras, dije, ya, ok, vamos a hacer una clase de quantum para que vean la diferencia y, y conozcan el rey. Entonces, el, ahora el 17 va a la primera clase de Quantum a sí, ver claro. qué resulta. Qué Por bien. eso te decía, no tengo problema en hacer manual, porque voy a tener que hacer un manual. Todavía no lo tengo hecho, tengo la pura intención. Bueno, pues vamos a pedir que te den un poco de tiempo para poder hacerlo. Sí, porque bueno, el manual de Quantum no es en inglés tampoco. Por lo demás, pues estoy ahí. Eso me ha demorado un rato, pero... Vale, vale. Ahí voy. <risa> de, de, de, de pueden mandar ahí a mi Facebook, porque está el Facebook etiquetado. Sí. podemos conversar conversar. Sí, perfecto. Pues nosotros trabajamos, por ejemplo, un concepto que son los reciclajes, precisamente, tanto Giselle como... Porque Giselle estaba el día que pasó lo de la actualización también, ahora que la veo conectada. Eh, entonces lo que hacemos es... Eh, por, bueno... A veces también pasa con gente que empezó con Reiki y luego lo abandonó, por lo que sea, pero a lo mejor ahora sienten volver, pero pues lo típico, que le entran dudas, que no saben cómo tal. Bueno, pues a través de los círculos es la forma también de practicar, de comentar dudas, de sentirnos apoyados, ¿no? De no estar siempre solo practicando en casa, ¿no? Eh, pero bueno, a veces cuando se siente un poco más, pues a lo mejor, claro, pues no me voy a poder apagar por hacer un curso, ¿no? Entonces lo que hacemos pues son como estos reciclajes, que es como está puesta al día, ¿no? Eh, entonces, también pues son, son cosas que. Bueno, lo comento porque a lo mejor a alguien pues también que se dedica a esto pues le gusta la, la idea también. no eh, Pero bueno, principalmente lo que más me gusta es pues eso: tener esas oportunidades para platicar en, en los círculos. Bueno, también nuestra idea más adelante es hacer también algún intercambio. Eh, y bueno, y tenemos ganas de un día de hacer también un, bueno, un encuentro así parecido al de hoy. Eh, bueno, para hablar también un poco pues, de terminologías, de muchas cosas que están cambiando. Entonces, bueno, iremos haciendo cositas. Eh, y nada, y te preguntan para acceder a lo de la terapia esta que comentabas con los cuencos, eh, ¿te escriben por privado o, o nos pueden poner luego el link debajo en los comentarios? En el... Claro, podemos poner el link o, o me escriben, porque bueno, claro. este es más que, que los cuencos, mira, la, la terapia de música de violencia y género, nosotros, eh, bueno, cuando las personas vienen en vivo, les pedimos igual, antes de que vengan, fotografía de cuerpo completo. Claro. Para observarlos o verlos unos minutos a través de la conversación por Zoom. Ajá. Y en base a eso se hace la composición de la frecuencia para cada uno. Que wow. puede incluir, bueno, en los eh, instrumentos sagrados, puede llevar cuenco, puede llevar gong. Claro. Pero eh, además eh, lleva piano, puede llevar kalemba, eh, guitarra, bajo algunos tambores chamánicos, que son, lo que pasa es que mi esposo es músico, entonces toca es, lo que haya y es compositor, claro, entonces claro. él tiene eh, la capacidad de ver a las personas por completo en sus vibraciones áuricas, entonces los visualiza porque él, la música la visualiza con colores, entonces él desde los colores que te ve en tu campo áurico, compone la música en base al color que le da el instrumento con la vibración respectiva. Y ahí se hace las frecuencias sanadora para la persona, o si son dos, para la persona y el hogar, por ejemplo. Se hace una cada una, una en conjunto y una para el hogar. Entonces, ahí se va viendo. Es como sinestésico, como sin estés, no, sin estésico, ¿cómo se decía, bueno, no me sale la palabra, ¿ver? cuando ver los colores tiene un nombre. Son bien entretenidas, a mí me gustan la, las terapias, o presenciales obviamente es distinto, pero por la reacción que va teniendo físicamente alguien, tú lo vas viendo que es verte como va vibrando o cómo se va moviendo la energía es muy bonito. Entonces ahí me escriben y nos ponemos de acuerdo porque esto es algo que, que lo tenemos, lo comentamos <ríe> aún no, no lo hemos hecho como público, muy poquito, se ha movido harto, pero así ha sido más de boca a boca. Bueno, pues hoy ya, que se enteren todos, que lo pues compartan. Que, como, aquel, <risa> que como yo, no sé, si estos secretos, la hermandad de la rosa. ¡Puf! Ahora pues que viene salió, internet. Salió. <risa> es que cuando me lo contaste me, me encantó, me pareció maravilloso. Entonces, eh, dije, ahí hay que comentarlo hoy también. <risa> para que la gente, oye, pues a lo mejor habrá quien no le diga nada, pero a les le resuene y cada uno tendrá que ir a aquello, lo de mañana va a estar muy bien también, pero hay que dar muchas opciones y que cada uno esté donde... Donde ah, bueno, a... y dentro de esto eh, hay otro enfoque también, que nosotros trabajamos con los, con los niños que son afectados por la violencia. Claro. Es muy claro. importante, sí. dentro del cuadro familiar sí. la mayoría sí. tiene niños pequeños, entonces también se hace una composición y un trabajo por separado con los niños que constituyan el, sí. el núcleo familiar. Bueno, me hace gracia porque, bueno, yo en esa parte que tenía, que me costaban los niños, ¿no? Eh, yo siempre cuando me decían, te llevo, te atiendes al niño, te llevo al niño, yo siempre decía, ven tú primero. Y muchas veces, es verdad, que cuando trabajabas a la madre, luego ya el niño ya no volvía, ya estaba bien. A veces no, a veces hacía falta también ¿no? Eh, darle ese, ese mimo, ¿no? Pero muchas veces eh, dice no, pero yo no tengo nada, es el niño. Y digo, bueno, pero tú ven primero. Y es, es increíble, ¿no? Pero bueno, son... Son enfoques distintos, ¿no? Pero bueno, me acordé ahora y me hizo gracia, que mi parte era porque, claro, inconscientemente me costaba, ¿no? Me... Entonces, pero bueno, ahí está. Eh, bueno, aprovechando que tuvimos aquí a, a las compañeras un poco avisándonos de los comentarios si quieren aprovechar para hacer alguna pregunta también, que abran el micro. He aprovechado de saludar a Ceci que no le había dicho hola, hola Ceci. Y Pati, que la veo ahí que está. Entre las Entraron ahí en silencio <risa> Pero nada, las veo ahí muy, muy calladitas Bueno, pues nada eh, No sé si se nos queda algo Porque al final llevamos Nora y Cuanto Tenemos un, un, pro, un, <risa> un peligro eh, Yo encantada Pero bueno, casi vamos bueno, a ver yo, yo, muy... yo solo una preguntita este Porque ya ven Bueno, Maga, que yo manejo Lo que es nación cuántica entonces, creo que iría muy ligada también al reiki cuántico, ¿no? Sí, sí la verdad es que en algunos casos se, es más fácil trabajar con el reiki cuántico cuando tienes, por ejemplo, tus maquinitas salvadoras. <risa> Porque, ¿Por qué? Porque te viene a, un poco a um, reforzar que lo que visualizaste, viste y sentiste, es real. Porque alguna persona, humano, puede que no tengas un buen día, tienes un campo de error quizás en la observación. O la persona claro. afectada porque pasó al lado de una antena 5G aquí al lado y, y hay, hay un cambio momentáneo y uno lo tomó como perfecto. Entonces, funcionan y se complementan súper bien. Las sí, me imagino. Uh -huh. sí, sí, luego te estaré contactando. Pues eh, bienvenido. Y Taquión también funciona muy bien. Te pregunto, ¿para acceder a Quantum se puede acceder solo desde Reiki o valdría desde la maestría de Taquión? Normalmente vale desde la maestría de cuando vale. te pide la maestría? Vale, sí, porque Taquión normalmente tienen, bueno no sé si habrá otra, otras escuelas, pero pues normalmente tienen que tener los tres niveles de Kundalini, eh, con que incluye el tercer nivel con maestría, y después hacen Taquión. Sí. O sea, a no ser que ahora haya, haya escuelas que, pero normalmente suele venir de. No, bueno, yo no conozco ninguna que vaya así como directo a Castión. No, <ríe> yo, yo las conozco con sus requisitos respectivos. Y es que si no sé. No que... no no se... Claro, o venir de Reiki Usui también. Claro. claro, de los cinco como te digo, pero ya de una maestría y de trabajo importante energético. Claro, para que no les vea. El... ha pasado? Que en un principio se consideró que se podía dar a quien quisiera, pero se notó. Literalmente que uno eh, terminaba más o menos quemándose, <ríe> quemando a la persona que quería iniciar y que no se podía sin realmente saber nada. Claro. Por el manejo energético que, que requiere, por, lo, por la conciencia del movimiento de energía, la forma de trabajo se requería ya un bagaje importante. Entonces, claro. Por eso ahora el requisito que se puso, o entre comillas que se que solicita para enseñar, para uno que la persona le va a dar el máximo beneficio, es por lo menos una maestría de, de Ushui, y si tú la llevas al stacion, con el ya, ya estás ah, en un nivel sí, alto para enseñar. Claro. Para Lleva muy bien con eh, la energía, con la sanación cuántica y con el rey cuántico, porque hay un rey que se llama rey cuántico, que no es el quantum rey. <risa> vale, vale. También el rey cuántico lo, lo engancha bastante bien. Qué bien. Perfecto. Pues yo ¿no, bueno, espero que no se me escapara ninguno, yo creo que no. Ningún, pero si no pues nada, respondemos luego por debajo. Pues muchísimas gracias por, por responder a esta invitación, por todas las cosas compartidas y todo, muchas tal? gracias. <risa> Y esta y muchas muy... gracias por la invitación, yo la verdad, como te digo, me, me venía con las puras ganas, que a mí ganas no eran tan Sí, En el último círculo se nos hacía ya mucho y nos quedamos con ganas, digo, bueno, pues yo no quiero que mañana quedarme con las ganas, y digo pues hacemos un previo y, y así mañana por la introducción la haremos un poquito más, más corta, bueno, que también estarán los compañeros de, vamos a hacer un maridaje con la esencia esmeralda, con panina y Ezequiel del portal del océano, entonces ellos sí que nos van a contar una cosa que no nos dio tiempo del previo, pero bueno, y ya después pues a disfrutar, a, a sanar a integrar lo que salga, y, y cada uno aportando pues desde donde esté, ¿no? porque no eh, hace falta tener, como decía Rey, que todos pueden recibir y dar, porque al final se trata de poner intención, y de pasar un ratito y, y bueno, todos juntos que va a ser muy... muy y este compartir, a mí, a mí me encanta, a mí me encanta el compartir, el, el escucharnos, no sé, yo, lo siento, yo siento que, como les decía yo en la mañana, el chisme virtual... Es enriquecedor. Y, sí. Además, ahora que no nos podemos reunir, se agradece más que nunca, porque yo ayer pensaba, digo, ay, esta persona no la veo físicamente, a lo mejor desde enero, ¿no? Y, y claro, tampoco la chiva de menos, porque como la estoy viendo online, pero digo, claro, no, no es lo mismo, no pero bueno, gracias a esto, pues, permites tener esa, esa cercanía, ¿no? Entonces, eh, y, y entonces, pues eh, es maravilloso, sobre todo pues, para la gente que esté sola o que no tenga con quién compartir este tipo de cosas, a lo mejor en su entorno. Y otra cosa maravillosa que también tuvo esto, que como decías, nos obligó a reunirnos en las redes, ¿no? Eh, aunque yo ya trabajaba online, pero claro, estaba yo como en mi zona de confort, ¿no? Y había que salir a otros sitios ¿no? Entonces, pues mira, nos permite conseguir cosas maravillosas, ¿no? Eh, pues yo tengo una parcelita, tú sabes otra, la otra otra, y todos vamos haciendo el, el puzzle, y eso es lo, lo maravilloso, ¿no? Y nos vamos retroalimentando. Sí, bueno, el. Se me abrió el Facebook, no estoy escuchando del otro lado. ¡No! <risa> que quería <risa> ver un mensaje, que vi que entró. Y hay una Yeli que dice que, la, que gracias por invitarte, bueno, nosotras felices. Ah, muchas gracias, Jelly Y bueno, yo creo que estará presente mañana ella acompañándonos en, en nuestra aventura porque a ver, lo que pasa es que como lo hemos hablado, muchas personas el Reiki no les vibra, los dejó de vibrar. Claro. Porque yo siento que esta invitación es un, oye, en el Reiki están pasando cosas súper Están pasando cosas, prueba a ver, prueba a ver. Claro, que, que a lo mejor este Reiki ya ni es Reiki. Pero conservamos claro. el nombre en honor. Sí, para entendernos, ¿no? Para, para para comunicarnos mejor. Eso es, eso es. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Mejor imposible. <risa> bueno, maravilloso. Pues eh, infinitas gracias. Mañana entonces a las 8 de España, 4 de Argentina, Chile, ¿verdad? Sí. Ay, se me ha olvidado la de México, pero bueno, está en el cartel. Sería las 13 horas México. Finalizado. Ah, eso, gracias. 13 México. Bueno, las 14 la 1M no una, una que ellos dicen más una que 13 y, y eh, pues Patri va a ser aquí en, en Zoom, en este mismo enlace, está colgado en eh, el ID con la clave en el cartelito, tanto en Facebook como en la web de Red Natur, también lo ha compartido mai eh, De todos modos, eh, lo pondré ahora debajo de, del Facebook para que no tengamos que andar buscándolo. Entonces, mañana vamos a utilizar este mismo Zoom. A las, a las 8, entonces bueno, hay 100 plazas máximo, ojalá las llenemos, entonces como vamos a emitir también por YouTube, por el YouTube de Red Fondenatur, si alguien no se aclara con Zoom o no puede entrar, tenemos esa actuación y ¿Vale? de todos modos el link de YouTube lo compartiremos también en la página de Facebook, o sea que hay miles de oportunidades para poder... Mira, No es por falta de intención y apertura de... <risa> <risa> y si alguien no puede por la hora, pues no pasa nada, Pero la energía funciona igual, pues lo ve después o más tarde o al día siguiente en la comodidad. Lo único que se pierde es la, el chismorreo de hablar luego, pero... <risa> Pero, Pero tampoco para... es que Morreo lo transmitimos, así que es que Morreo es privado. Eso es, eso es. Bueno, pues maravilloso, me ha encantado esta, esta charla y, y nada, lo dicho. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Nos vemos y, pues, mañana besito. pues, con todo, con todo el power y muchas gracias chicas por acompañarnos. Sí, muchas gracias sí, y cualquier sí. duda pregunta la pueden guardar también para mañana por ahora el Chismorreo. Bien, Porque hoy y mañana llegan con, con la lista. <risa> Eso bueno, yo ahora me despido. En 40 minutos más estoy transmitiendo. si sí, Hoy día he estado todo el día en la red desde el baúl de la abuela para que nos estén escuchando ahí con My Borja, que es el programa de radio. Es la primera vez que va a salir con caras visibles. Vamos a salir por streaming. <risa> ¿Y cómo se puede oír? Pinchando en tu perfil que está etiquetado en, eh, desde ahí, pueden acceder, ¿no? Ver el enlace. Sí, ¿no? ah, perfecto. Exacto, está ahí. Y bueno, pues vamos sobre a los. El personaje de... conocido, vamos ahora de los beneficios del ayuno intermitente con Emilio, porque es, que es un tema tan importante y me sí, parece que excelente así. abrir el año del baúl de la abuela con ese tema. Baúl de la abuela es medicina alternativa con la medicina alopática. Así que pronto las voy a invitar. Si vayan tú, preparándose. Porque en sí, enero, además, hace siempre mucha falta hacer un detox, un detox así que estupendo. Los animatrones. Diferencia para que, que vayan al baúl de la abuela. Es una vez a la semana, así que baúl Ay. se viene con todo este 2020. Ahí nos vamos, no, usted y yo, que somos las yervis Perfecto. Bueno, muchas muchas gracias. Muchísimas gracias, sí, chicas. Gracias. gracias, gracias. Que tengan una linda tarde. Igualmente. Buen día.